UADC informa. Calidad académica. El rector Salvador Hernández Vélez presentó su segundo informe de trabajo al frente de la Universidad Autónoma de Coahuila. Destacó lo realizado en calidad educativa, vinculación, infraestructura, administración, innovación científica y educación integral. Bajo la premisa de optimización de recursos económicos, transparencia, erradicar todo tipo de corrupción, apostar al crecimiento de la matrícula y la inclusión de estudiantes de escasos recursos, modernizar y continuar con la calidad de los programas académicos. El informe fue presentado bajo cuatro ejes, educar para transformar, ciencia e innovación para el desarrollo tecnológico y social de Coahuila, formación integral con responsabilidad social y transparencia y rendición de cuentas para garantizar los fines de la universidad. La Universidad Autónoma de Coahuila y la Asociación Mexicana de Química Analítica, AC, invitan a profesionistas, profesores, investigadores y estudiantes interesados a participar en el 33 tercer Congreso Nacional de Química Analítica y el 23 Simposio Estudiantil. Se impartirán conferencias, seminarios, técnicos, trabajos orales y en cartel, exposición de materiales y equipo, memorias en extenso y libro de resúmenes. Para más información, visitar la página www.amqa.com org.mx o llamar a la Facultad de Ciencias Químicas a los teléfonos 844-415-5392 y 844-415-5752. Luz María Gil Ramos presentó su primer informe de actividades como directora del Instituto de Enseñanza Abierta de Saltillo. Destacó los logros en actividades extracurriculares, cultura y deporte, en áreas como orientación y psicopedagogía, bachillerato en línea, proyecto de elaboración de textos, diseño del examen de egreso para para bachillerato, cursos de escuela para padres, mayor número de egresados, movilidad estudiantil y la consolidación del bachillerato a distancia en Ciudad Acuña. Griselda Berenice Escalante Ibarra tomó protesta como directora de la Facultad de Metalurgia para el periodo 2020-2023. Señaló que uno de sus retos para los próximos tres años es conservar las acreditaciones de los programas, así como aumentar el número de docentes en el Sistema Nacional de Investigadores. El rector Salvador Hernández Vélez exhortó a la directora para que continúe trabajando a favor de los estudiantes en este segundo periodo. Vinculación el doctor Jesús Carrillo Ibarra, catedrático de la Facultad de Medicina, presentó su libro Evita que otros se suiciden. El objetivo es brindar a docentes y padres de familia herramientas necesarias para detectar comportamientos suicidas en adolescentes mediante un lenguaje claro y entendible. Se compone de 15 capítulos en donde se abordan temas como el acoso escolar, la violencia familiar, baja autoestima, adicciones, entre otras. El libro no tiene ningún costo y se puede adquirir en cualquier bachillerato de la UADC Unidad Saldillo. Internacionalización. La Coordinación General de Relaciones Internacionales convoca a los alumnos de nivel licenciatura y posgrado a presentar su candidatura para obtener un apoyo de movilidad estudiantil internacional para el periodo agosto-diciembre 2020. Para más información consultar la convocatoria en la página www.guadec.mx-pub-cgri-convocatoria.pdf o llamar a los teléfonos 844-415-3077. ...y 416-99-95. Cultura. La Infoteca Campus Arteaga celebró su cuarto aniversario... ...con la inauguración de la exposición fotográfica... ...México y sus maravillas naturales. La obra se expone en colaboración... ...con el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo... ...y consta de 20 fotografías... ...que resaltan la belleza natural de paisajes... ...la flora y fauna de nuestro país. Permanecerá durante todo el mes de febrero... ...como parte de los festejos de la Infoteca. Como un homenaje póstumo de la Universidad Autónoma de Coahuila a César Luna Lastra, reconocido teatrista con una trayectoria profesional de más de 64 años, se develó la placa del Teatro de Cámara que llevará su nombre dentro del Teatro de la Ciudad de Monclova. César Luna Lastra fue un gran promotor de la cultura, con más de 184 puestas en escena de diversas obras y presidente de la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana.